una puerta hacia el destino que yo vislumbro en esta oscuridad en medio de espectros guardianes y el inframundo vamos guerreros a pelear en una saga mitológica hay batallas que no tienen fin para... Hola, habitante de Arturo Espectral hoy estamos muy contentos porque hoy es noche de lluvia contar una historia diferente en mi canal y así que pónganse cómodos y apaguen la luz antes de nada, quiero decirte esta historia fue inventada por mí sobre está basado en el fantasma de las vías Gakou, no caída en conocida en español como historias de fantasmas, si eres una persona sensible o con problemas al corazón por favor cierra este video. Ahora si comenzamos el rodaje el video mismo, hace mucho tiempo un hombre atropella a una joven mujer enfrente de las vías de un tren, el hombre trata de ayudarle a llevarla al hospital, pero se mancha con sangre las manos, y para no ser culpado abandona a la chica la cual muere y queda como un espíritu con rencor el cual acecha el lugar de su muerte haciendo fechorías. Un día joven Clanky, Andre al quien convence a los chicos de toma cámara para grabar punto captura y van justo al lugar de la muerte de la chica así que el fantasma de la chica intenta atentar en contra de Clanky. Un día André se encuentra enfermo y para sorpresa de André, encuentra las revelaciones sublavaciones que la había tomado cosas muy extrañas. Justo antes de que la atropellara, André le pide al fantasma que la deje en paz. Y entonces Clanky ve lo último que alcanzó a ver la chica antes de morir y descubren que tenía rencor de que había perdido su anillo en el taxi que la atropelló. Ya que el señor que la iba a ayudar la subió al taxi y después la bajó, haciendo que a esta se le cayera el anillo dentro del taxi. Sí, y así André junto con Clanki y los otros buscan el anillo en el taxi. El fantasma era de una mujer llamada Sakura. Clanki, André, petero Alken y ayudan a Sakura a descansar en paz llevándole su anillo de compromiso a su tumba. Luego la mujer se le aparece al taxista que la mató y le dice terroríficamente. Lo encontré, mi anillo, mira y se lo llevo al otro mundo. Punto. Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en las vías que acabamos de pasar. ¿Recuerdas? Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. En ella hemos terminado la historia es el fantasma de las vías. Espero que os guste mucho el video fue un poco corto. Igualmente espero que os guste mucho. Nos vemos la siguiente el video. Hasta la próxima. Soy Arturo Espectral.